Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, en este canal tenéis pues, una serie de vídeos que os hablo sobre algunos hechos relacionados con los ovnis en China y en India. Incidentes y expedientes ovni. Pues bien, hoy traemos otro tema relacionado, pero nos vamos a ir a Malasia. Desde Malasia se reporta un informe que ocurrió en agosto del año 2017. Sí, esto fue detectado por la aviación civil, las torres de control civiles en Malasia. Pues al parecer este objeto volador no identificado, pues cruzó prácticamente de punta a punta el país. Y no, pues bueno, contentos con esto, volvieron a detectar que volvió a cruzar en sentido opuesto. Eh, intentaron hablar con diferentes gobiernos, con las fuerzas aéreas de diferentes gobiernos que son fronterizos con eh, la zona de Malasia, con este país y fue todo una contestación negativa Es más, países que están interesados como China, India, Pakistán, Japón, Corea del Sur están muy interesados en saber qué es lo que ocurrió en Malasia el informe pues viene poco más o menos a decir que un objeto cruzó de punta a punta el país pues situándose prácticamente encima del mar, encima del océano en este caso y que se mantuvo allí pues una serie de minutos, entre 6 y 8 minutos aproximadamente pero estático, estuvo bastante estático. Se le ha pedido también explicaciones al gobierno de los Estados Unidos y de Rusia por si fuese algún tipo de armamento secreto. Pero bueno, estos países también han negado pues, ninguna actividad por parte de algún avión eh, espía o algún avión que no sea esté controlado, en este caso, por el gobierno de Malasia. Pues es aquí donde ellos reportan pues, este informe y lo envían a las autoridades, al gobierno de Malasia, eh, desde la misma aviación civil. Con lo cual aquí vemos que hay un movimiento un tanto extraño y que este objeto lo que describe pues no es un movimiento lineal sino es un movimiento circular por encima del país no fue detectado a simple vista pero sí fue detectado en los radares también hizo una serie de comportamientos un tanto extraños como por ejemplo, cuando iba pasando por ciertas zonas, el avión o el objeto o lo que fuese, el ovni o no sabemos lo que es, pues es como si se apagara y no se detectara en ningún sitio. Pero pocos minutos después aparecía en otro lugar, ni tan siquiera eh, iba en ese rumbo y aparecía poco más tarde en esa dirección. No, sino que aparecía en otro lado. Se ha llegado a pensar, por parte del gobierno de Malasia, pues que podían ser incluso varios objetos no identificados que se iban dejando ver de una forma un tanto aleatoria. Pero bueno, como no tienen muchos más datos en relación a esto, pues bueno, simplemente ha quedado en una serie de informes y de cuestiones a los gobiernos de los países que están cerca de Malasia. Al parecer Estados Unidos pues bueno, no se ha pronunciado y lo único que da la sensación es que tampoco saben de qué va todo este tema. Con, esta, con este pequeño informe ocurrido en agosto de 2017 en Malasia, pues vemos que no solamente eh, se pueden avistar ovnis en China, en India, en Pakistán, en estos países tan potentes que puede ser que sea armamento secreto, pues bueno, da la sensación de que esto tiene mucha más trascendencia y que puede ser algo desconocido. ¿Tripulantes extraterrestres? Pues bueno, no descartan no descartan que también pueda ser algo que no sea de este planeta. Pero bueno, estas son pequeñas conjeturas y no hay nada emitido en relación a que sea un objeto volador no identificado y que sean extraterrestres. Pero nos vamos ahora a Pakistán. Volvemos a agosto de 2017, donde fueron también reportados dos objetos voladores no identificados por en la Fuerza Aérea Pakistaní. Esta vez sí que ha sido por parte de la Fuerza Aérea Pakistaní. Es muy curioso porque ya sabéis que eh, Pakistán e India, pues bueno, tienen ahí unas relaciones un tanto tensas, podemos decir así, y ha llegado el punto en que Pakistán empieza a diferenciar estos objetos voladores no identificados con la fuerza aérea de la india es decir no achacan que esto sea eh, o culpan, en este caso a la fuerza aérea de la india es decir ellos saben que son objetos voladores no identificados en esta ocasión pakistán no le pide explicaciones a la india esto pues bueno, da un poco esa, esa corriente de saber hacia dónde va todo esto. Quiere decir que no sospechan que sea de la India, pero veréis por qué creen o sospechan que no es de la India, sino que puede ser de bueno, una tecnología un tanto desconocida. Pues por algo muy simple, porque iban apareciendo y desapareciendo los radares de las torres de control y los radares... Eh, militares en este caso iban apareciendo pues dos objetos desaparecían tres objetos desaparecían pero a cientos de kilómetros de distancia es decir aparecían pues en una zona concreta se apagaban aquellos objetos mientras otros se iban encendiendo por decirlo de alguna manera se dejaban ver por los radares militares pero en esta ocasión eran tres o cuatro es decir eran varios grupos que aleatoriamente se iban dejando ver o se iban escondiendo a los radares militares. Pues bueno, esto fue reportado al gobierno central, por decirlo de alguna manera, de Pakistán. Pero en esta ocasión no han hecho un revuelo, no ha habido un gran revuelo sobre todo esto, sino que lo que están haciendo es investigar, al parecer, sobre este tipo de objetos. Vemos aquí, tanto en Malasia como en Pakistán, tienen pues reportados una serie de objetos no identificados en el agosto del año 2017. ¿Esto puede ser coincidente? Bueno, es posible que sí. Es posible que esto sea coincidente, o quizá no. Pero lo que sí es curioso, y que podemos decirlo aquí a viva voz, es que los gobiernos de ese lejano oriente están empezando a reportar su expediente ovni como habéis visto ya en este canal pues incluso pues hay pues, pequeños seres o seres que se han dejado ver que en fin lo tenéis todo en este canal y con esta información eh, yo creo que nos da mucho que pensar sobre todo lo que ocurre en el mundo ya sabéis que está abriéndose bastante ¿no? la información de los ovnis pero da la sensación de que el resto de los países se están haciendo eco de todo lo que está pasando. Así que, amigos, os dejo y creo que son dos informes bastante curiosos. Así que, nada más, muchas gracias por estar ahí. Y como siempre os digo, nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.